Hola a todos, bienvenidos al tercer video de la clase de diseño de cursos. En los videos anteriores vimos un poco sobre las teorías de aprendizaje subyacentes al diseño de cursos y vimos tres modelos para diseñar cursos. Ahora bien, imagínense que ya, ya se saben las teorías, ya saben más o menos qué modelo van a usar y ahora tienen que empezar. ¿Por dónde empiezan? Bueno, normalmente se empieza por un objetivo, sin importar qué enfoque traigan, qué teoría traigan, qué lo que sea, objetivo objetivos de aprendizaje hay. Normalmente estos objetivos empiezan con un verbo de acción. Hay verbos que se consideran pasivos y hay verbos que se consideran activos. Los pasivos son cosas como conocer, reflexionar, aprender. ¿Por qué son pasivos? Porque realmente no tienen un producto observable. Si tú conoces algo, ¿yo cómo voy a saber que lo conoces si mi objetivo solo es conocer? Por otro lado, si mi objetivo tuviese un verbo activo, un enfoque en acción, por ejemplo, elaborar, argumentar, identificar, sería más fácil verlo. Es muy difícil ver un conocimiento, pero no es tan difícil ver algo que el estudiante elaboró, algo que hizo. Los objetivos en el mundo ideal deben de resultar en un producto tangible, o sea, un ensayo, una presentación, respuesta a una pregunta, o sea, algo que podamos ver para realmente comprobar que el estudiante ha aprendido. Para cosas más subjetivas a veces se le pregunta al estudiante, bueno, eh, reflexiona sobre esto y platícanos, pero el punto es que haya algo tangible. Normalmente los objetivos están asociados a una forma de evaluación, que puede ser formativa o sumativa. En la siguiente clase vamos a ver la diferencia, pero así a grandes rasgos, la formativa... Es como los retos que les pongo en clase, o sea, son evaluaciones cuyo objetivo no es repercutir en su calificación, sino más bien que ustedes vayan aprendiendo y vayan obteniendo una retroalimentación. La evaluación sumativa está asociada a una calificación, es ver realmente si han comprendido o no. Entonces es como si fuera la formativa sobre el proceso de aprendizaje y la sumativa es sobre ver si lograron el objetivo de aprendizaje. Ya que tenemos el objetivo, se empiezan a crear representaciones gráficas, que son storyboards. estas representaciones gráficas se usan más que nada cuando los cursos son largos. Si van a hacer un cursito de una hora, la verdad es que no, no aplica. Eh, sí lo pueden hacer, pero es muchísimo trabajo para una hora. Pero cuando tienen un curso de varias semanas, casi siempre se usa un storyboard. El storyboard es un, una representación gráfica <risa> donde... Se especifica qué objetivo hay, qué contenido o qué actividad hay asociada a ese objetivo, y qué evaluación hay también. Y puede verse de distintas maneras, como ahí en la foto, que este se hizo en un taller, en una conferencia que hubo en Berlín, y básicamente con post-its de diferentes colores para identificar si se trataba de una actividad, de un contenido, de una evaluación, la gente iba poniendo qué onda con todo. Ahí ven varias columnas. Las columnas corresponden a las semanas del curso. Entonces, de que, bueno, miren, la semana 1 tenemos estas actividades, estos recursos, estos, estos temas, esto todo. En la semana 2 tenemos todo esto y demás. Otra forma de hacerlo, <ríe> quizá un poquito más ordenadita, pero porque es eh, con una herramienta tecnológica, es como lo ven ahí: es, es con LinoEat. Una herramienta que son como post-its, pero en línea, ¿no?, virtuales. Y es lo mismo, tienes la semana 1, la semana 2, la semana 3, casi siempre está esta cronología, y pues ahí lo tienen, ¿no?, outcomes, que son los objetivos, activity se refiere a la actividad, la siguiente clase vamos a ver más a detalle que son activity, y luego viene ahí en rosita los contenidos o recursos relacionados a esas actividades y esos objetivos, y así para cada semana. Otra forma, mismo concepto, solo diferente diseño gráfico, es esta que pueden ver ahí en la pantalla, esta es con poplet, y es lo mismo, tienes la semana 1, tienes ciertos objetivos, que son estos que están en verdecito, tienes actividades, que son las rositas, y tienes contenidos asociados al todo lo anterior, en azul. Y bueno, eso es todo por este tema.